Subida larga pero dura ¡Madre, que tostada! Ya me faltan siete ¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? Estoy el, haciendo el recorrido de la ruta larga de la Huesca 108 ¡Ay! ¡Qué paliza! Kilómetro 30 más o menos o 25 por ahí ¡Ah! ah, ah, ah, ah! Bueno, recorrido de la Huesca 108. He salido de Huesca por carretera. Luego hemos cogido tramo de camino en bastante buen estado. Sigue sí que he por algún tramo en el que había algún bache más, algún reguero. Y era un pelín más complicado. Pero vamos, todo pistas bastante buenas, bastante anchas y muy asequibles para todo el mundo. Luego llegando ya a Bolea, creo que es Bolea el pueblo este. Sí que se ha puesto ya bastante cuesta arriba, han empezado a doler las patas, pero realmente donde empieza la subida es en Anies. Los tres primeros kilómetros de los nueve que hay de subida son bastante duros. Entonces, la recomendación que los tres primeros kilómetros con mucha, mucha calma. Ya cuando faltan seis, la cosa ya suaviza. Baja el desnivel y ya se queda sobre un tres, un dos, un cuatro... Sigue siendo el camino bastante bueno, bastante buenas condiciones y realmente no hace falta mucha técnica. Las vistas espectaculares. Castillo de Loarre, Olla de Huesca, el, el pueblo de Anies, abajo del todo. Está todo muy bien marcado, con, con flechas, vallas, luego pintadas con el logotipo de la Huesca 108 de color amarillo por todos lados, así que pérdida. ¡Ninguna! Creo que tengo algún compromiso el 14 de mayo Por lo que creo que no voy a poder venir aquí a la Huesca 108 Pero de todas maneras, mi colega Jesús de Borja Aquí tenéis el enlace a su canal Hará vídeo guapo, entonces os podéis suscribir Por cierto, hablando de Jesús, acaba de subir un vídeo de lo que te vas a encontrar en la Ormea Monegros dentro de 15 días la carrera de BTT más multitudinaria de España 8.000 inscritos ciento y pocos kilómetros en, en Sarillena provincia de Huesca viene gente de toda España y es una carrera en el desierto muy llano, muy buen terreno muy liso perfecto para hacer con gravel pasaros por su canal ¿Y veis el vídeo que acaba de subir? Yo me estoy preparando duro estas últimas semanas Este domingo hice una breve de 200 kilómetros de carretera junto con algunos de mi club Y la verdad que... anda, Mira, ya faltan cuatro. La verdad que fue duro, fue duro, hacía aire, frío, lo pasamos mal Pero bueno, una breve siempre te pone las piernas en tu sitio Y es un entrenamiento muy, muy, muy bueno como, como os digo, estoy entrenando fuerte para la Orbea Monegros No sé si alguno de vosotros ya lo sabrá, pero se me da bastante bien Y este año me he preparado una bicicleta específica para la Orbea Una bicicleta de gravel con ruedas de montaña Aparte de entrenar, he intentado cuidar la alimentación, todo lo que he podido porque parte de los problemas que tenía con la nutrición es por el estrés, por el trabajo por los nervios el día 9, este sábado día 9 tenemos una charla en el centro soriano con Javier que, que nos explicará los conceptos básicos de la nutrición deportiva así que estéis todos invitados a venir Hola. Próximo kilómetro con un desnivel de 5,6 ¡Hala, hala! ala, a sufrir! Bueno, ya veis, el terreno, no es, el terreno no es para gravel es para bicicleta de montaña y parece ser que cuando llegue la bajada aún va a estar más complicado de todas maneras, no hace falta ni mucha técnica ni bicicletas excesivamente buenas para poder hacer este recorrido por el momento último kilómetro, 6% de desnivel estos dos últimos kilómetros está viendo mucha piedra el camino se ha vuelto muy malo con mucha mucha roca y piedra gorda voy todo el rato botando aquí se nota que una bicicleta de doble suspensión trabaja mucho mejor y no vas botando ah, tanto como con una rígida de todas maneras con la rueda de 29 esto se pasa mucho mejor que antes con la rueda de 26 aquí viene hace muchos años a hacer un par de carreras y jo se nota la doble de 29 se nota Sima. ¡Sí, ¡Ya he llegado! ¡Dios! 1.300 metros de altura y ahora, para abajo. Ah, ah, Dios mío, Dios. la bajada de Sierra Caballera no tiene mucha dificultad técnica, pero tiene un montón de curvas de 180 grados, curvas de herradura, con la tierra bastante suelta, mucha gravilla, entonces si vas muy lanzado la rueda se te va. Hay que tener un poco de ojo. No es una bajada rápida. Las vistas, desde luego, espectaculares. Cuando se abren los pinos y se ve la olla de huesca, es brutal. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué ves? ¡Ay! Arriba. ¡Jol! Bueno, pues hasta aquí. Ay, 50 kilómetros he hecho. Me tengo que volver para Huesca. La carrera seguiría hacia esos montes, por allá arriba. Eh, bueno, más o menos se hace relativamente bien. Es un recorrido guapo, chulo, accesible y, y entretenido. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, darle al like, suscribir, compartir y un abrazo a todos. Gracias a los nuevos suscriptores. Un beso. Pues he aprovechado que tenía que subir a Huesca para hacer el recorrido de la Huesca 108, recorrido largo. No me va a dar tiempo porque tengo una charla de Podoactiva, Estudios Biomecánicos en Huesca a las 7 de la tarde. Entonces de aquí a un rato me va a tener que marchar ya. Eh, yo soy reacio a los estudios biomecánicos, pero siempre se aprende algo. Entonces, eh, activa. Eh, son profesionales de hacer estudios biomecánicos y voy a ver si. Oye, a ver si me interesa, igual cambio de opinión. También era reacio al nutricionista y me ha venido muy bien, eh. Ya hay casica, vaya reventada. Me ha gustado esto de podoactiva, eh. Me ha gustado el sitio, me ha gustado cómo trabajan, me ha gustado las cosas. Me está cacüis ahora no sale la bici. Segundo intento, ahora sí. Bueno, como iba diciendo, que me ha gustado bastante cómo trabajan. Tienen una tecnología ahí, tienen máquinas de impresión 3D, tienen laboratorio de fibra de carbono, tema de marketing, redes sociales y demás. Trabajan con futbolistas, ciclistas, esquiadores, de todo, de todo. Eh, la verdad que me ha gustado, me ha impresionado, me ha gustado un montón y más o menos me han convencido Entonces yo que era muy reacio a los estudios biomecánicos, me parece a mí que de aquí a poco me voy a hacer uno Donde dije digo digo Diego, Diego, Diego.